kutn.h y luego resolver un ejercicio a esta altura de mediana complejidad. Luego van a ver que esto es un ejercicio relativamente simple, pero ahora nos, nos implica trabajar con, con arrays paralelos, realizar altas, bajas y modificaciones, así que nos, nos va a hacer pensar bastante. Nos piden realizar una agenda para guardar los datos de hasta 200 personas, de las cuales se toman eh, los siguientes datos. Para la redundancia nombre apellido legajo nos indica que el legajo no se puede repetir eso quiere decir que en el caso de querer ingresar un, un legajo que, que ya se encuentra guardado en nuestra nómina no debemos permitirlo el punto a dice realizar un programa con un menú de opciones para hacer las altas las bajas y las modificaciones de la agenda y el b mostrar un listado ordenado por apellido o sea que aquí tenemos un desafío más que es poder ordenar estos arrays paralelos Bien. Para poder trabajar nos están faltando algunas funciones, así que primero vamos a desarrollarlas así después eh, nos podemos concentrar en, en nuestro código. Esas funciones tienen que ver con poder tomar por pantalla, poder tomar por teclado, otros tipos de datos. Hasta ahora nosotros habíamos tomado int, float, char y en este caso nos interesan tomar strings. ¿sí? Un string plano. Un string en el cual ya se valide que esté conformado solo por letras, y un string donde ya eh, la misma función valide que esté formado por, solo por números. ¿sí? Van a ser de, de gran utilidad. En este caso necesitamos pasarle, como hasta ahora, el mensaje y donde eh, queremos que nos deje la información. ¿sí? O sea, nosotros le vamos a pasar el buffer donde queremos recibir la información. Y en el caso del que le pedimos que valide si son letras o si son números, vamos a recibir un verdadero o un falso, como veníamos trabajando en el es numérico, es teléfono, es alfanumérico, para determinar si realmente lo que el usuario ingresó es una letra o es un número. Así que bueno, vamos a ver el desarrollo de esas funciones. La más simple de todas es la de GetString. Básicamente es, eh, nos ahorra de escribir estas dos líneas de código como veníamos haciendo hasta ahora en el mensaje, que es imprime el, el mensaje para solicitar al usuario el ingreso de algún texto y luego realiza un scanf con %s y de, de, pasándole input que sería nuestro array de char donde pretendemos eh, dejar lo que el usuario ingresa. Ahora vamos a la que aparte de esto validamos si lo que le ingresó al usuario son solo letras. Para eso vamos a utilizar un auxiliar creado dentro de la función Llamamos a GetString, que sería la función que desarrollamos arriba. En este, en este momento, luego de ejecutar esta función, ya dentro de Auxiliar tenemos lo que el usuario ingresó. Y nos queda validar si eso ingresado son solo letras o no. Si se da la condición de que es, está compuesto solo por letras, recién en ese momento vamos a copiar lo que el usuario ingresó, que sería Aux, a través de la función str-copy, str-cpi, string-copy. Recién en ese momento vamos a copiar auxiliar dentro de input. ¿Por qué?, preguntan ustedes. O sea, ¿por qué utilizamos un auxiliar? Bueno, porque podría haber sido que el usuario no haya ingresado un string, entonces en ese caso nosotros no vamos a alterar el contenido de input y vamos a directamente retornar un 0, indicando que eso fue un error. Aquí pueden ver que al estilo de Oxygen, como venimos documentando, está, está esto explicado: ¿sí? el mensaje es el mensaje a ser mostrado, el input tenemos como, como parámetro mensaje a ser mostrado y el input es el array donde se cargará el texto ingresado. Eso solo si el texto ingresado cumple con la condición de ser letras y devolvemos 1 en ese caso y 0 en el caso de que no se cumpla. Al igual, vamos a hacer con la función que verifica que solo sean números, solo que aquí el if va a estar compuesto por la función es numérico. Bien. Bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones ya con esas funciones de concentrarnos en nuestro código. Repasemos. Nos están pidiendo hacer un ABM ¿sí? de estas personas, que pueden ser como máximo 200, que van a tener nombre, apellido y legajo. Así que tenemos que declarar esos arrays. Comenzamos con un define, diciendo que van a ser 200 esas personas. Ahora después vamos a ver de, de qué se tratan estas dos funciones auxiliares que, que nos desarrollamos. Pero comencemos con la declaración. Nosotros sabemos que vamos a tener 200 personas, ¿sí? entonces vamos a tener 200 nombres y 200 apellidos. Recuerden que como esto se trata de un array de caracteres, tenemos que indicar como primera parte que son 200 personas... Y en la segunda parte indicar la cantidad de caracteres que cada una de esas personas va a tener para su nombre. Al igual pasa con el apellido. En el caso de los legajos no porque son, de, son del tipo entero. ¿sí? Entonces alcanza con, con que le digamos qué cantidad va a tener, o sea, cuál va a ser la longitud del array de legajos. Bien, aquí declaramos algunos auxiliares que vamos a ir utilizando. Uno para nombre, otro para apellido, otro para legajo. Estos tres auxiliares hacen referencia cuando esas cosas estén en el formato de string. Y luego vamos a tener un auxiliar legajo en el, en el formato entero. Por ahí también estamos declarando un auxiliar que nos va a indicar cuál es la primera posición libre de nuestro array. Porque como vamos a ver ahora, nuestro, no vamos a ir conservando el valor de cuál sería la próxima posición a ser guardada. Sino que desarrollamos una función que es capaz de encontrarnos, en el caso de que exista, la primera posición libre en el array. ¿Sí? Así que sin más preámbulos nos vamos a meter ahí, que es una de las cosas importantes de, de este código, el, el poder encontrar la, la primera posición libre. ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrar una posición libre? Bueno, Debemos de asegurarnos de tener un valor cargado conocido en el array que nos indique que esa posición se encuentra libre. Por ejemplo podríamos indicar que no vamos a, a, a considerar como válidos legajos que tengan, la, la que, que tengan como valor el menos uno. Entonces, podemos llamar a nuestra función inicializar array, pasándole el array de legajos, la cantidad de clientes y diciéndole que en cada posición del array de legajos coloque un menos ¿Sí? uno. Si nosotros quisiésemos detectar dónde escribir, solo debemos hacer una función que recorra el array de legajos y encuentre un menos 1. Cuando encuentre un menos 1, quiere decir que ese índice se encuentra libre. ¿Sí? La, fun la función de inicializar a esta altura es muy simple. Básicamente se trata de un for, desde 0 hasta la cantidad de elementos. Y en cada posición le va a cargar, un val le va a cargar el valor. En nuestro caso, va a cargar un menos 1. ¿Sí? Entonces. Inicializar array int va a hacer que el array de legajos, en este ejercicio, quede absolutamente cargado en todas sus posiciones con un menos uno. Entonces, la función interesante la que, la que por la que comenzamos hablando esto, era la que buscaba la primera ocurrencia de un valor en un array de enteros. ¿Qué valor le vamos a mandar a buscar? Le vamos a mandar a buscar un menos uno, eso lo va a recibir acá la cantidad de elementos y el array a dónde buscarlo. ¿En qué array vamos a buscar? Bueno, en el array de legajos. ¿Por qué? Porque nosotros, como trabajamos con el concepto de array paralelos, tanto el array de, en la posición cero del array de nombres, en la posición cero del array de apellidos y en la posición cero la array de legajos, estamos haciendo referencia a la misma persona. Entonces, con encontrar el menos uno en la posición de legajos, nosotros sabemos que eso indica que tanto el nombre, como el apellido, como el legajo se encuentran libres. ¿sí? O sea que cada vez que demos de baja o todavía no hayamos dado de alta a un empleado, él, es importante que el valor en esa posición, de, en el array legajos, valga menos 1. ¿sí? Entonces ahí es donde nuestra función primera ocurrencia nos va a dar un, un resultado. Ok, vamos al ejercicio. Inicializamos el Array, todo con menos 1. Indica que la posición esa se encuentra vacía. Y nosotros vamos a tener, como ya hemos visto, vamos a hacer un while, mientras que sea distinto de 6. ¿Por qué? Porque 6 corresponde al salir. Y entre el 1 y el 5 vamos a tener nuestras opciones. El alta, la baja, la modificación, la list, listar, o sea mostrar por pantalla el Array, y la función de ordenar. Vamos a... A ver qué hace el caso 1. El caso 1 es el alta. Para poder hacer un alta, nosotros necesitamos comenzar buscando la primera posición libre. Buscar primera ocurrencia. Ella necesitaba que le pasemos el array de legajos, la cantidad de clientes y cómo, no, cómo determinábamos que estaba libre. Bueno, nosotros determinamos que estaba libre cuando había un menos 1. Una vez que tenemos un índice de lugar libre, esto quiere decir... Que para que esto sea verdad no debiera devolver menos uno la función. Porque si devuelve menos uno quiere decir que no hay lugares libres. Una vez que logramos un lugar libre, caso contrario se lo informamos al usuario. Vamos a hacer acá, yo hice un print que diga alta para saber en qué lugar estábamos. Y vamos a comenzar a pedirle los datos al usuario. Primero le vamos a pedir que ingrese el nombre. Este lo vamos a guardar en un auxiliar. En el caso del que el nombre... ¿Sí? ingresado no sea solamente compuesto por letras vamos a hacer un print del error si ¿Sí? fíjense que este negativo acá este símbolo acá indica que nosotros preguntamos si lo que se devolvió es falso ¿Sí? o sea si recibimos un falso se cumple la condición es como un negar lo que viene aquí, lo que viene aquí, nosotros volvemos un poquito para atrás. Recordemos que el if pregunta sobre una condición de verdad. Si esa condición es verdadera, entra el if. Como nosotros queremos entrar con una condición de falso, tenemos que poner esto que hace, hace que lo que devolvió get string getStringLetras sea negado antes de, analiza, antes de ser analizado por el if. ¿Sí? Un poquito de repaso de las primeras clases. Bien, entonces, preguntamos, si lo que ingresó el usuario fue algo que no contenía solo letras. Bien, chau, la cortamos. Hacemos un print, de esto debe estar compuesto solo por letras y hacemos un break. ¿Qué hacía el break? Recuerdan, rompía el bucle, o sea, rompía el case. Así que, una vez que hacemos un break, nuevamente vamos a volver a el menú. Así que si el usuario ingresó... Juan 1, nosotros directamente le, le, le informamos del error y hacemos un break y volvemos al, al menú. Y así sucesivamente, con el apellido, lo mismo, solicitamos que solo tenga letras y con el legajo, lo primero que vamos a evaluar es que solo tenga números. ¿sí? Ahora, si el legajo es numérico, nosotros qué hacemos? Lo vamos a convertir a int, porque nosotros no vamos a guardar el string de ese número, sino que lo vamos a guardar como int. Así que a través de la función atoy, ¿sí? vamos a convertirlo a int. Esta, esta función nos permitía convertir un string que solamente contenga números a un entero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si ese legajo ya existe, porque era otra de las condiciones que nos pedían. Nos pedían que verifiquemos que el legajo no exista entonces para eso habíamos para eso hicimos una función que se llama buscar primera ocurrencia ¿sí? esta función le vamos a pasar el array la cantidad de clientes y el auxiliar de legajo en este caso es la misma función que antes utilizamos para encontrar un menos uno solo que ahora la vamos a utilizar para que nos encuentre en vez de un menos uno el legajo que nos ingresaron qué pasa si nos ingresaron un legajo que ya existe, ¿sí? Nos va a devolver algo distinto al menos uno. ¿Por qué? Porque nos va a devolver la posición en el array de ese legajo que ya existe. Entonces, si lo que nos retorna es distinto al menos 1, podemos asegurar que el legajo ya existe. Le informamos ese error al usuario y salimos con un break. Ok. Si no salimos por ninguno de los break a esta altura, o sea, no salimos por el break de que el legado ya existe, de que el número que ingresó contenía algo que no era un número, o no salimos por el break de que el apellido o el nombre contenían algo que no eran solo letras, estamos en este momento. O sea, estamos listos para hacer lo que viene a continuación. ¿Qué es qué? Es en la posición, en el array de nombres, en la posición del lugar libre vamos a copiar lo que nosotros guardamos en el auxiliar string lo mismo vamos a hacer en el array de apellidos en la posición libre vamos a copiar lo que guardamos en el auxiliar de apellidos y en el array de legajos en el índice del lugar libre vamos a guardar lo que tiene el auxiliar de legajos hasta aquí logramos hacer un alta Perfecto, una vez que hicimos el alta, hacemos un break y volvemos a ofrecer el menú. Recuerden, esto fue la... el caso 1, el alta. Vamos a ver de qué se trata hacer ahora la función baja. Sí, habíamos resuelto el alta, que es la 1, vamos a ver la baja. Comparte algo de código con lo que vimos hasta ahora. Pero fíjense, cuando queremos hacer la baja de un legajo, aquí lo importante es asegurarnos de que ese legajo que queremos dar de baja exista. Por lo tanto, comenzamos verificando que el legajo sea numérico y vamos a buscar la primera ocurrencia. ¿Qué función vamos a utilizar? Bueno, la misma que antes hacíamos que busque la primera ocurrencia del menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es que, si ese legajo es numérico, nos busque la primera ocurrencia de ese número. ¿Sí? Eso nos va a devolver un índice resultado de búsqueda. Así llamamos nosotros a este auxiliar. ¿Y qué nos vamos a preguntar? Si eso es igual igual a menos 1, quiere decir que ese legajo no se encuentra. Por lo tanto, un legajo que no se encuentra no se puede dar de baja. Y ahí nos vamos. Si esa condición no se da, quiere decir que existe ese legajo. Por lo tanto, aquí ya tenemos el índice. ¿Qué nos resta hacer? Bien, en array legajos, en la posición del índice resultado de búsqueda cargar un menos uno y con eso nosotros completamos lo que se llama es que es hacer un proceso de baja lógica ¿sí? o sea no está borrado físicamente sino que indicando que ahí hay un menos uno más allá de que en el nombre siga estando su nombre y en el apellido siga estando su apellido cuando nosotros demos de alta a otra persona y busquemos un lugar libre podríamos utilizarlo ¿sí? bien sigamos ahora vamos con la 3 modificación. Modificación comparte mucho más con la alta. ¿Por qué? Porque parte igual que la baja, o sea, indicando, arrancamos viendo si existe, si el legajo ingresado por el usuario es numérico, validamos si ese legajo se encuentra dentro de los que tenemos en nuestro array y cuando estamos listos, o sea, cuando no se dio esta condición, o sea, cuando el legajo existe, a partir de aquí, le vamos a preguntar el nombre y el apellido ya el número de legajo lo conocemos entonces le solicitamos el nombre verificamos que ese nombre esté compuesto solo por letras le solicitamos el apellido verificamos que esté solo compuesto por letras y en ese momento hacemos el copy o sea copiamos en índice resultado de búsqueda del nombre en la posición índice resultado de búsqueda de la array de nombres copiamos el auxiliar string nombre y lo mismo hacemos con apellidos en la misma posición. Por lo tanto en el legajo que el usuario nos indicó que quería modificar, que nosotros validamos que sea numérico y que a su vez validamos que exista, ahora estamos guardando el nombre y el apellido que él nos ingresó. La 4 es la función listar, es muy sencilla, lo único que vale la pena destacar. Bueno, se recorre hasta la cantidad de clientes y lo que se verifica antes de hacer la impresión por pantalla es que en el array de legajos, en la posición que estamos recorriendo, no se encuentre un menos uno. Porque si se encuentra un menos uno quiere decir que es una persona que se dio de baja con este sistema de baja lógica. Entonces, en ese caso, no lo listaríamos por pantalla. Fíjense que para listarlo, básicamente hacemos un printf, colocando la primera máscara con por f, la otra la con s, la otra con por s y la última con por d, por tratarse de... Un string, un string y un entero. ¿Sí? Por último, nos queda ver la función ordenar, que lo que hace es ordenar teniendo en cuenta el apellido de las personas. ¿Sí? O sea, ordena solo por el criterio del apellido. Pero por tratarse de tres arrays, este ordenamiento hecho con burbuja eh, debe... debe Swappear, o sea, intercambiar las cosas de estos tres arrays. Así que esta parte del código es un poquitito más grande que el ordenamiento en burbuja de, de un solo array. Pero después es, es simple. Vamos a analizarlo por partes. Hacemos un primer for recorriendo desde 0 hasta la cantidad de clientes menos 1. Y hacemos un segundo for recorriendo desde, que siempre arranca desde la posición i más 1, hasta clientes, ¿sí? hasta la cantidad de clientes. Fíjense que, tanto si se da la condición de que el array de legajos en la posición y contiene un menos uno, en ese caso ejecutamos un continuar. Continuar, ¿qué hacía a diferencia de break? No rompe el for, sino lo que hace es realizar la próxima iteración. O sea, si se da el caso que estamos justo sobre un legajo, ¿Sí? O sea, estamos en una posición donde ese legajo tiene cargado un menos 1. quiere decir que ese legajo se le realizó o bien una baja lógica o nunca se le cargó un valor. ¿sí? Lo que hacemos es pasar a la próxima posición, o sea, venimos e incrementamos en uno más la posición de i y volvemos a evaluar. Y lo mismo hacemos si se da el caso de que el, en el array de legajos, en la posición j, nos encontramos con un menos 1. o sea, no tiene ningún sentido comparar apellidos en ese caso si sí, estamos sobre un legajo sobre el cual se hizo una baja lógica. ¿Sí? Así que aquí es de mucha utilidad o resuelve muy simple utilizar el, el continuar. Continúe. Bien, si no se da en ninguno de esos casos, estamos, estamos preparados para comparar. Básicamente, ¿qué hacemos? Una string compare strcmp de que de la posición de i de la de apellidos contra la posición de J. Y después lo que hacemos básicamente es un swap. Recuerden que el swap tiene tres pasos. Lo que tenemos que hacer es primero copiar dentro de un auxiliar lo que se encuentra en la posición I, luego en la posición I copiar lo que tenemos en la posición J y luego por último en la posición J copiar lo que teníamos en el auxiliar. ¿Sí? O sea, esto es lo que es hacer un swap. Lo repetimos para el apellido y luego para el legajo. ¿Sí? Así que con esto ya, ya estaríamos eh, abajo me quedan me quedan solo las funciones que explicamos al principio con esto ya estaríamos con, con la explicación de este código podemos guardar compilar tenemos por allí un warning que siempre puede ser de utilidad resolverlo veamos de qué se trata este warning ah ok este warning se trata de que esto es válido pero no está del todo bien Podemos escribirlo de la siguiente forma, para que sea absolutamente correcto. Ahí debería desaparecer el warning. Y bien, vamos a correr nuestra aplicación. Si ejecutamos listar, vamos a ver que no lista nada. ¿sí? Entonces deberíamos dar de alta. Ingresamos un nombre. Emanuel. Gino. Hace referencia a Ginobili, pero es un poco largo para escribirlo. Y vamos a darle como el legajo 1. ¿sí? Vamos a dar otra, de, otra persona de alta. Diego López. Vamos a darle el legajo número 2. Y vamos a dar una persona más de alta. Juan Pérez. Y vamos a darle el legajo 44. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, lo primero que podemos hacer es listar. Y vemos que tal cual lo que nosotros ingresamos está. Podríamos modificar. Vamos a modificar un legajo que no existe. Nos va a indicar que no se encuentra ese legajo. Vamos a modificar un legajo que sí existe. Por ejemplo, el legajo 44. Ingresamos un nuevo nombre. Eh, aquí vamos a ingresar un nombre, algo que no tenga sentido. Cosa que se pueda ver. Vamos a listar ahí está sí. nuestro último legajo 44 fue reemplazado como quedó cargado con esa pavada ahora vamos a darlo de baja para darlo de baja tenemos que indicar que legajo vamos a decir que de baja el 44 y vamos a listar y nos quedó ahora Emanuel gino y diego lópez vamos a cargar uno más así cuando ordenemos queda en evidencia que, que el ordenamiento fue correcto vamos a cargar a alguien que como nombre tenga una A y como apellido tenga la A. y como legajo tenga el 55 sí. Si listamos, podemos ver el orden que, que tienen las cosas, que es el orden del ingreso. Vamos a ordenar. Nos dice que fue ordenado. Y ahora vamos a volver a listar. Y ahora podemos ver que la A quedó primero, Diego después y Emanuel después. Así que solo nos resta salir de nuestro, de nuestro programa, darle Enter. Y esto fue todo el ejemplo de la clase número 7. Chau chau.